Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 70 Mi salvación procede de mí Toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy La salvación parece proceder de cualquier parte excepto de ti Lo mismo se puede decir del origen de la culpabilidad. Tú no crees que la culpabilidad y la salvación estén en tu mente y solo en tu mente. Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es solo una invención de la mente, te darás cuenta también de que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Al entender esto, te salvas. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti te puede hacer daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. La idea de hoy te pone a cargo del universo, donde te corresponde estar por razón de lo que eres, no es este un papel que se pueda aceptar parcialmente y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Es probable no obstante que aún no esté claro para ti por qué razón reconocer que la culpabilidad está en tu propia mente conlleva a sí mismo darte cuenta de que la salvación está allí también. Dios no habría puesto el remedio para la enfermedad donde no te pudiese servir de nada. Así es como funciona tu mente, pero no la de Dios. Él quiere que sanes, y por eso mantiene la fuente de la curación allí donde hay necesidad de curación. Tú has tratado de hacer justamente lo contrario, intentando por todos los medios, no importa cuán distorsionados o extravagantes, separar la curación de la enfermedad a la cual estaba destinada, conservando de este modo la enfermedad. Tu propósito ha sido asegurarte de que la curación no tuviese lugar. El propósito de Dios ha sido asegurarse de que sí tuviese lugar. Nuestra práctica de hoy consiste en darnos cuenta de que la voluntad de Dios y la nuestra coinciden completamente en esto. Dios quiere que sanemos y nosotros no queremos realmente estar enfermos, pues eso no nos hace felices. Al aceptar la idea de hoy, por lo tanto, estamos en realidad de acuerdo con Dios. Él no quiere que estemos enfermos, nosotros tampoco. Él quiere que nos curemos, nosotros también. Hoy estamos listos para dos sesiones de práctica largas, cada una de las cuales debe tener una duración de 10 a 15 minutos. Dejaremos, no obstante, que seas tú quien decida cuándo llevarlas a cabo. Seguiremos esta norma en varias de las lecciones sucesivas, por lo que una vez más sería mejor que decidieses de antemano la mejor hora para llevar a cabo cada una de las sesiones de práctica y que luego te adhirieses lo más fielmente posible al horario que hayas establecido. Empieza estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy, añadiendo una afirmación en la que se vea expresado tu reconocimiento de que la salvación no procede de nada externo a ti. Podrías, por ejemplo, decir lo siguiente, mi salvación procede de mí, no puede proceder mí de ninguna otra parte. Dedica después varios minutos con los ojos cerrados a revisar algunas de las fuentes externas en las que en el pasado buscaste la salvación, en otra gente, en posiciones, en diversas situaciones y acontecimientos y en conceptos de ti mismo que intentaste convertir en realidad. Reconoce que la salvación no se encuentra en nada de eso y dite a ti mismo, mi salvación no puede proceder de ninguna de esas cosas. Mi salvación procede de mí y solo de mí. Trataremos ahora nuevamente de llegar a la luz en ti, que es donde realmente se encuentra tu salvación. No puedes encontrarla en las nubes que rodean la luz. Y es ahí donde la has estado buscando, no está ahí, está más allá de las nubes, en la luz que se encuentra tras ellas. Recuerda que tienes que atravesar las nubes antes de poder llegar a la luz. Pero recuerda también que jamás encontraste nada que fuese duradero o que realmente quisieras en los tapices de nubes que te imaginabas. Puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado, seguramente no querrás quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos cuando te sería tan fácil llegar hasta la luz de la verdadera salvación. Trata de ir más allá de las nubes, utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una fantasía inútil. Para las sesiones de práctica cortas y frecuentes de hoy, recuérdate a ti mismo que la salvación procede de ti y que nada, salvo tus propios pensamientos, puede impedir tu progreso. Estás libre de toda interferencia externa. Estás a cargo de tu salvación. Estás a cargo de tu salvación de la salvación del mundo di entonces mi salvación procede de mí no hay nada externo a mí que me pueda detener en mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia y David nos dice mi salvación procede de mí hoy nos sumergimos de nuevo en nuestro interior hacia la luz Viendo que llevamos a nuestros hermanos y hermanas con nosotros, dándonos cuenta de que solo podemos encontrar la salvación en la dicha, en el Espíritu Santo, en el inspirar dicha en cada persona que nos encontramos. En la sección La aceptación de tu hermano, del capítulo 9 en el texto, se nos recuerda que Ese es el camino al cielo, en la inspiración del Espíritu, inspiramos dicha consistentemente en los demás. Hoy aceptamos a todos nuestros hermanos como nuestro ser. Vamos a nuestro interior hacia la luz, permitiendo que surjan todos los pensamientos, todos los pensamientos en los que hemos buscado significado y propósito, en personas, lugares y cosas, en situaciones de este mundo, en metas y ambiciones futuras, hemos buscado conseguir la salvación a través de la forma. Hoy permitimos que estos pensamientos de forma se alejen. Los dejamos ir conscientemente. No trataremos de encontrar nuestra compleción en otra persona, en un objetivo mundano, en algo por lo que hemos estado luchando en el mundo. Dios no puso la respuesta donde no estaba el problema Dios colocó la respuesta a la separación en la mente donde se creía que la separación era real Siempre que haya una experiencia de culpa esta es generada por el ego Siempre que hay una experiencia de alegría, de dicha esta fluye fácilmente de la enseñanza del Espíritu Santo tan fácilmente de la expiación. Esta alegría se extiende para abarcar todo el cosmos, porque no hay nada fuera de la mente, no hay causa fuera de la mente. Con sinceridad y seriedad, nos sumergimos profundamente en la presencia del amor, mientras recordamos, mi salvación, Procede de mí. Amén.